Oye, oh, yeah, a perros. Es el man, el puro puente grande. Una vez más, 2022. Trap loco. Lo que escribo y lo que digo es lo que vivo, real, perros. Ya se terminó el veneno, ya está amaneciendo y siento ya el efecto de María Saco mi libreta, escribo una letra de sabio o profeta en La malilla al rato llega y ya se terminó el veneno Ya está amaneciendo y siento ya el efecto de María Saco mi libreta y escribo una letra de sabio o profeta La malilla al rato llega ja. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde me paro? Voy dejando huellas, no me he cansado de esta vida de loquera. Que se prenda otra noche, bailo ya la gota En el carro soy el vato que siempre anda enfiestado Me para la chota por el humo que sale de las trocas Seca, traigo la boca, me trago porque cuando fumo Me engrano porque cuando... Cuando hablo ando todo bien trabado ¿Por qué no hablo? Porque ando bien drogado ¿Por qué no salgo? Porque ando paniqueado Y fumando unas puntas de gasillas para dormir unas pastillas Ya se terminó el veneno Y a diario me empiezo Porque siento que ya me lo merezco Y está tapesto Ya se terminó el veneno Ya está amaneciendo Y siento el efecto de madrugada Saco mi libreta y escribo una letra de sabio o profeta, la manguilla al rato llega Siempre me la afleto, mentira no te cuento Que gano es lo que no les entiendo Las cosas no me las enseñan más que la escuela de la calle Pero en eso ya soy perro viejo y no me cuenta mi vida ha sido recia, salí de la pobreza ya se terminó, perro, puente grande. Siempre yo la rolo, alo lográndose y el malme. Todo bien loco, te me miraban paniqueado con ojeras de apache. Pero, pache, voy subiendo de H. Yo ya avancé. No me quedé zancado Otra vez, ahora sí lo pude hacer. Pude salir del hoyo. Y ya sigo en otro modo Guachá, ya se terminó el veneno Ya está mantiendo Y me siento ya el efecto de María, Saco mi libreta y Escribo una letra De sabio o profeta La malilla, el rato llega Un saludo para el Luis Infernal Vamos para allá, ahorita en 5 minutos, llego guacha como, llego con el Diego todo bien prendido, eso no es cierto porque el hielo ya lo, lo hizo a un lado, fumo motita, diario perro pa' que guache, ando por el H y la, la chora, mate dale, saque mate, mane, puro Puente grande 2021